Saludos, soy Rael banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial ya que lo han estado pidiendo y es de cómo, por ejemplo, si yo tengo un contenido aquí en una hoja de Illustrator, cómo duplicar ese mismo contenido en otra hoja de trabajo sin que se modifiquen. Entonces es algo así, por ejemplo, esta es la hoja original y yo necesito pasar este, este eh, proyecto a esta hoja duplicándola de tal, de tal modo de que me quede eh, igual. Entonces vamos a eliminar esta hoja, este espacio de trabajo y vamos a crear nuevamente una. Vamos a dar clic en archivo, nuevo. Y aquí ya nos sale la opción para que nosotros pongamos las características conforme nos vamos, vayamos a trabajar. Lo vamos a dejar tal cual como está. Vamos a clic en crear. Entonces aquí tenemos nuestro espacio de trabajo nuevo listo. Entonces vamos simplemente a dar clic acá donde tengamos el contenido. Vamos a, a palomear esta opción y luego seleccionamos todo. Y una vez tengamos todo seleccionado, vamos a dar clic en edición, copiar. Luego nos venimos acá donde tenemos nuestro, nuestro espacio de trabajo en blanco y vamos a dar clic nuevamente en edición, pegar. Eso es todo y, y pueden ver que es muy breve y sencillo y en poco tiempo. Eh, no olviden de suscribirse y solicitar su nuevo tutorial en caso de que así lo, eh, lo deseen. Hasta la próxima y chao. Ah, lo otro que les quería decir que no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales. Chao.